Un invitado de super super rojo. está con nosotros el señor Antonio Ríos, ahí está, siempre con su sombrero, es ¿eh? su marca registrada, una de las máximas figuras de la música tropical, ya estuviste Antonio con nosotros en otra oportunidad, eh, ¿sí? gracias por, por acompañarnos, no, porque... pero la verdad es que hoy Antonio te trae por acá Chicos. una noticia muy de a la tarde, es una historia típicamente de a la tarde. Antonio, ¿cuántos hijos tenés? Veinte. 20. Veinte 20 hijos. Veinte. 20. 20 hijos tiene Antonio Ríos. Pero parece, aparece una hija hasta ahora no reconocida. Que te es está... que nunca la vi. <coughs> nunca la viste hasta que, hasta que se te presentó, ¿verdad? Claro. Se presentó y te dijo, hola papi, soy tu hija. Sí, sí. Así. Sería tu hija número 21 21 tengo sí, bueno. que hacer el ADN, por supuesto. Te lo vas a hacer cuándo? Y a ver si la semana que viene. Un ejemplo, te digo. Que eh. aprenda. Para claro. todas las historias que venimos teniendo. A ver, todo, te podrías cuidar, no digo que no. Pero <risa> independientemente de que existen los preservativos y cuidarse, digo, aparece la oportunidad y la realidad es que el tipo no le escapa la cosa. Pone la cara y dice, me voy a hacer el ADN. Así que en esa te felicito. Antonio, y cosas? hay posibilidades de que esa muchacha sea tu hija? ¿Cómo? ¿Hay posibilidades que de tu... que ella sea tu hija? Y puede ser. Sí. Puede ser. ¿Conocías puede ser. a la mamá, digamos? ¿Eh? ¿Conocías a la mamá? Sí, sí, sí. sí. Bueno, muy bien. Nos vamos a meter bueno. profundamente en esta historia, pero vamos primero con el informe que preparó a la tarde. Sorpresiva revelación de Antonio Ríos. Parece que tengo la hija número 21. Mira. Antonio Ríos y la posible hija 21 El cantante Antonio Ríos no deja de sorprender Tanto por su talento para seguir vigente en la música Amor, por Como por la cantidad de hijos A los 20 que ya tiene Habría que sumar uno más La vi yo cuando era chiquita Pero no sabía que era ella Así lo contó el artista Por eso está nuevamente en el centro de todas las miradas ¿Tendrá más descendientes que todavía no reconoció? No lo sabremos. Por lo pronto habrá que esperar si hay o no match en el estudio de ADN. ¿Cómo andan tus hijos que son un montón? Bien, bien. ¿Todo bien. bien? Sí, sí. ¿Todo bien? Y por ¿Apareció ejemplo, una nueva? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Apareció una nueva. ¿Todavía no te hiciste el ADN, Antonio, no? O sí. ¿Ya está confirmado que es tu hija? No, no, no, me voy a hacer el ADN dentro de poquito. La okay. semana que viene, por ahí. ¿Vos crees que es tu hija? Y yo creería que sí Yo creería que sí ¿Cuántos hijos tenés 20. reconocidos? 20 20 Con 21. esta sería 21 Sí, sí Y los ves a todos a los 20 Hablas con los 20 Sí, gracias a Dios ¿Sabes? ¿Te acuerdas los nombres de todos tus hijos? Sí, pero por familia vamos Breselda, Diego, Melissa Flavia, Fanny, Carolina, Florencia, Milagro, Luisa, Emanuel, Salomé, Lucas, Matías Edgardo Edgardo Noé, Nico, Rocío y Hernández la pregunta es si puede haber más, Antonio, que más allá de, de esta 21, digamos, de, de tu hija. Eh, podría es, ser. ¿podrí, no? ¿po, ah, ¿Podría haber más? No, lo podría descartás.